Hola y bienvenidos a la Plataforma de juba Yo soy Audrey, la Coordinadora de Capacitación del Centro para Manejo de Áreas Protegidas, o CEPAM. Y hoy les voy a enseñar a ustedes a cómo usar la Plataforma de Juva y todas sus funciones para que todos estén listos para usarla para la conferencia. En esta conferencia van a tener oportunidades de asistir sesiones increíbles. Conectar con colegas viejos y nuevos y participar en algunas actividades de intercambio. Entonces vamos a empezar con el correo electrónico que han recibido de Juva. Y si no han recibido ese email, avísanos y podemos ayudarles con eso. entonces Vamos a abrir el email. Va a estar como eso. Y vamos a hacer clic en este link que tenemos en el correo que dice acceder a la plataforma web en el computador. Y esta página va a abrir. Y si no tienen una cuenta de Juga, Ustedes pueden crearla aquí en esta página usando la dirección de email donde recibieron el correo de Juba y poniendo una contraseña nueva aquí. Entonces. Y haga clic en el botón que dice sign in. Y ya está, aquí estamos. Esta es la página principal, o sea, el homepage que está indicado aquí en el lado izquierdo, donde dice home. Desafortunadamente no podemos cambiar estos botones al español, pero voy a explicar cómo navegar el sitio de Juba de la conferencia en este video. Y también vamos a mandar un pdf mapeando la navegación del sitio con las traducciones importantes en español. Entonces esta barra aquí en el lado izquierdo es donde van a encontrar toda la navegación de la página. Y como ya mencioné, este primer botón es para regresar a la página principal. Debajo de eso tenemos la Agenda, que es donde van a encontrar todas las sesiones de la conferencia. Y también donde pueden ver todos los speakers, como dice en Juba, aquí, que son las conferencistas y panelistas. Pero vamos a, es, a empezar con sesiones. ya. Yeah. Entonces, si hacemos clic en sesiones o sessions, podemos ver el horario de todas las sesiones en esta página. Aquí pueden ver todos los días y cuando veamos a eso, podemos ver todas las sesiones de cada día. Entonces hay tres tipos de sesiones. La primera es sesión general, indicado con este botón azul. O sea, las sesiones que todos van a asistir, al mismo tiempo las sesiones en plenario y de ahí tenemos dos ejes temáticos que son planificación y manejo de áreas protegidas que está indicado con este botón amarillo o uso público y visitación en áreas protegidas que están indicados en verde, así. Pueden seguir esos ejes temáticos o variar dependiendo en qué sesiones les interese más. Hay dos botones en cada sesión que dicen View Session o Ver Sesión, donde pueden ver más detalles sobre cada sesión, o sea, las conferencistas o panelistas o speakers en inglés. Una descripción de la sesión y también moderadores o moderadores y a las personas que van a ayudar con todo lo que es tecnológico. Y si regresamos a sessions o sesiones, puedes crear su propia agenda eso es la agenda general que pueden ver que dice full agenda o agenda ah, pero si quieren hacer su propia agenda my agenda o mi agenda pueden hacer clic en este botón que dice add to my agenda o añadir a mi agenda y cuando hagas eso esta sesión va a estar en esta pestaña que dice My Agenda. A ver, sesión general. My Agenda. Aquí está. Y puede quitarlo de su agenda si vuelves a hacer clic en este botón que dice Remove from Agenda y ya no tengo en mi agenda. Uh -huh. Puede usar este, esta función de mi agenda si quieren, pero no es necesario. Y si queremos ver a todos los conferencistas en un lugar, Les tenemos aquí en esta sección que dice speakers. Se puede ver su biografía, su organización, en cuál sesión están presentando, por ejemplo, gracias a estar nuestro ejemplo. Uh, bueno, en qué presión, cuál sesión están presentando, a qué hora, etcétera. Y también ustedes pueden enviarles un mensaje que dice aquí, say hi, o dice hola. Uh, también organizar una videollamada, uh, pero mejor enviarles un mensaje antes o añadirles a sus favoritos que dice bookmark, que puedes ver. Voy a hacer bookmark con y pueden ver estos aquí en la sección de Atendies, que está este botón aquí en el lado izquierdo o sea, participantes. donde dice Bookmark? Aquí está mi amigo César. Y en esta sección de All puedes ver todos los participantes que están asistiendo a la conferencia. Pueden hacer las mismas cosas que pueden hacer con las conferencistas que ya vimos. Ah, enviar un mensaje ver su perfil, añadir a favoritos, etcétera. Aquí, regresando a este, este botón, los botones aquí, uh, tenemos esta sección que dice Community o Comunidad, que es donde vamos a poner algunos tópicos que ustedes pueden discutir en cualquier momento durante la conferencia. Y aquí en messages o mensajes, pueden ver todos sus mensajes y conversaciones que empiezan durante la conferencia. También tenemos un lugar donde pueden compartir fotos de sus áreas protegidas, de sus sitios, cualquier selfie <ríe> en sus áreas protegidas etcétera para compartir un poco y aquí donde dice Sponsors es donde se pueden ver los, a los colaboradores de la conferencia. Hay una descripción breve de cada colaborador, el sitio web el contacto principal y pueden enviar mensajes a ellos directamente en Juba, en este función aquí que se llama chat. Pueden preguntarles algo, organizar una reunión, cualquier cosa así. Y eso es todo. El próximo paso es iniciar su sesión en Juba creando un login y contraseña y después editar su perfil y tenemos otro video sobre todo eso que van a recibir y prepárese para una conferencia increíble. Gracias a todos y nos vemos en la conferencia.